Y yeah, así dice, así dice, dime que se mal. Para merecerme esto Yo nunca te fallé Siempre hice lo correcto Tal vez él te brindó Una manera diferente De quererte a la mía Vete con él si prefieres No te justifico Por la acción que tú me hiciste Pero me refiero a ti Sin pensarlo tú rompiste Me pregunto si una vez Yo te llegue a importar Te lo preguntaré a ti Pero no vale la pena Ojalá que Estoy mintiendo Ojalá que su amor Sea verdadero Ojalá que él te dé Lo que yo No te pude dar Ojalá Que no te arrepientas De haberte ido De mi lado Tu confusión Me ha lastimado Vete Con él Bueno, gracias